Tenemos el primer panel de la tarde, panel denominado Políticas que hicieron historias. En este panel vamos a encontrarnos con cuatro panelistas y un moderador. Voy a comenzar a presentarlos y nos vamos a ir recibiendo en el escenario. En primer lugar, Vicepresidente para América Latina y el Caribe en Internet Society. Experiencia académica en operaciones de Internet y negocios desde inicios de los 90 hasta el 2010 cuando se une a Internet Society para trabajar por una Internet abierta, segura y confiable, globalmente conectada. El señor Cristian O'Flagerti con nosotros. Bienvenido, Cristian. Un aplauso, por favor, para él. El próximo panelista es formado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Sao Paulo, Sao Carlos. Actualmente se desempeña como gerente de recursos de numeración de Internet en NICBR y es participante activo del Foro Público de Políticas de LACNIC. Con nosotros Ricardo Patara. Un fuerte aplauso para él. Bienvenido al escenario. Nuestro siguiente panelista a presentar es director de Abranet, la Asociación Brasilera de Internet. Es director también del Sindicato de Empresas de Internet del Estado de San Pablo y miembro del directorio LACNIC. También participa activamente en el Foro Público de Políticas del LACNIC, donde presentó algunas propuestas. Un fuerte aplauso para recibirlo en el escenario. Evandro Baronil con nosotros. Bienvenido. El último de nuestros panelistas es Ingeniero en Sistemas Computacionales, con maestría en Ciencias de la Computación y Estudios en Sistemas Inteligentes e Inteligencia Artificial por el Tecnológico de Monterrey en México. Desde el 2011 es Gerente de Recursos Numéricos de Internet en NIC México, con participación frecuente en las reuniones de la NIC y con propuestas de políticas constantemente. Fuerte el aplauso para Edmundo Cázares López. Bienvenido. Moderador de este panel, Gerente de Compromiso Técnico para la Región LAC en ICAM. Trabaja en coordinación con otras funciones de participación regional en ICAM y lidera la ejecución de la estrategia de la participación técnica. Fue moderador del Foro Público de Políticas de LACNIC por más de seis años, también es miembro fundador de LACNOG. Con nosotros, para moderar este panel, Nicolás Antoniello, fuerte el aplauso, y de esta manera, damos comienzo, quedamos en manos de Nicolás, y damos comienzo al panel de Políticas que hicieron Historia.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 para que nos, nos comentes ahí, este, me acuerdo que vos eras staff del ACNIC cuando todo esto empezó, y bueno, tenés una, una, una, eh, una responsabilidad tenías directa con, con, con todo esto de, del desarrollo de, de políticas, así que bueno, nos podés contar un poco este, cómo recordás esto en un principio y, y cómo fue cambiando en estos años. Gracias, Nico. Agradezco la oportunidad de estar acá en el panel con distintas personas. Antes que, que inicie, se ve que el proceso nos hizo más viejos. Ahí, por lo menos la foto mía, se ve que el tiempo fue duro. Eh, como comentó Nico, en ese momento, en 2002, yo era parte del staff LACNIC, parte del primer grupo de personas que inició el trabajo en LACNIC, incluso antes mismo del reconocimiento de del ACNIC como RIR, inicié el trabajo en 2001. El ACNIC fue reconocido en 2002. Y en ese momento, las organizaciones de la región solicitaban direcciones IP a ARIN, con excepción de los, de, de los dos NIRs que habían en la, en, la región, en, en la región en ese momento, el NIC México y el NIC Brasil. Los otros países todos solicitaban direcciones IP a ASN ARIN, pero de forma muy parecidas, siguiendo las mismas políticas, políticas de Arin. Una vez LACNIC reconocido en octubre de 2002, el primer evento oficial de LACNIC después del reconocimiento fue en noviembre de 2002, y ahí había la necesidad de hacer como que una validación de las políticas que se iba a incorporar con el primer manual de políticas, que básicamente seguían los mismos criterios que hasta entonces se aplicaba, pero ahí bajo la política de ARIN. Entonces, las primeras cuatro propuestas de política que se ve, es, es posible mirar ahí en la página de la CNIC, eh, son criterios para asignación de PD4, criterios para distribución de ASN, ya se hablaba de una forma de, de especificar cómo se hacen las delegaciones inversas, había una propuesta ahí para delegación inversa, y también una Propuesta de política para asignación de IPv6. Ya, ya en 2002, ya tenía una, una, una política para asignación de IPv6. Interesante ahí que la política IPv6 se tomó como base un documento global. El, el mismo documento que ya se aplicaba en los otros IR se incorporó y fue muy exitoso porque las cuatro propuestas se aprobaron y se implementaron ahí ya en noviembre de 2012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 Yendo un poco a Cristian ahora, Cristian vos fuiste uno de los, de los primeros este, moderadores del foro, ¿Cómo, ¿cómo recordás eso? Me dio pie Ricardo para eh, continuar esa historia, al comienzo era el, el, el staff y el gerente de políticas que era Germán Valdés y, y no había moderador de la, de la comunidad, y fue que fue invitado para hacer el, el, el rol que ahora tienen eh, Tomás y... y sí.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 Eh, utilizar un, un manual y se utilizó como referencia el, el manual de Ripe y, y nos había quedado algo medio raro porque eran eh, propuestas y, y, y cambios que fuimos haciendo eh, siguiendo la costumbre que teníamos de trabajar con ARIM, pero con textos y acrónimos y, y, y, y palabras que usaban en Europa y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 creo que de esos cuatro años la reescritura del manual fue el, el, el, el hito más eh, sobresaliente y, y bueno después contaremos algunas anécdotas creo no contar contar algunas vos no, fuiste no, el, no. el primer moderador sí, este de, de, de, asignó, digamos asignado por, por, el, por, el, por el directorio del ACNIC. ¿Y después? ¿O fuiste o ya había elección de moderadores? No, no, no había. Fui como invitado. Creo que fue Raúl. Eh, no, eh, como decía, era bastante informal en, en el inicio. Eh, y el siguiente sí, ya fue elegido. Bien. bueno Vamos a, a pasarle la, la palabra a Evandro. Evandro, eh, vos has participado como proponente de, de algunas políticas que de alguna manera sirvieron como base para algunos, algunos cambios, algunos hitos importantes en el desarrollo de políticas. Y bueno, Cristian hablaba un poco de esa informalidad eh, inicial, supongo que normal y natural en cualquier, en cualquier organización. Y, y algo que, que a mí también siempre me, me, me, me pareció eh, significativo es que esencialmente es una comunidad técnica, ¿no? Y es como difícil en general, y, y sobre todo al principio, que organizaciones...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 esa esa evolución y cómo cómo cómo viste tu participación este en aquel entonces cuando cuando proponías eh, esas políticas ahora estás sos parte del directorio de del Agnig este hay, hay también como una evolución en el desarrollo de, de toda la comunidad no en en este tiempo sí buenas tardes bueno eh, el desarrollo el desarrollo de políticas eh, es un eterno aprendizado Sí. Eh, imaginamos que para começar este proceso eh, es un poco difícil porque começamos en la lista eh, lendo algunas opiniones eh, trabajando y a veces con alguna dificultad o alguna reserva de hacer una, una opinión entonces siempre que ahora ya estamos en un estágio más avanzado eh, recomendamos la participación y hablábamos antes, si sí, ya había habido algún painel que dices sobre esta historia, este aprendizado, porque la propia historia es un aprendizado de este proceso. Y ahí, lo que Nico dice que eh, puedo hablar de mi experiencia y que comencé me cadastrando en la lista, como cualquier puede hacer. Y observando algunas discusiones, hablas portugués, pero la mayoría de las discusiones son, a veces, en español, una palabra u otra. Muchas son parecidas, mas a veces son diferentes en sentido. Y fui trabajando eso hasta crear algunas políticas. Y hoy tengo la felicidad de estar en un tercer estágio onde posso, no diretório, ver e ratificar políticas que depois que passam pela comunidade. Então, este processo todo é, é muito válido, importante, esta história que estamos contando, e até depois haverá alguns casos, aí algumas é, questões diferentes que podemos dizer, contar de todos estes anos de desenvolvimento. É, Es muy válido. Y eso que, en verdad, construye esta comunidad y construye eh, este reglamento de uso de IPs y de recursos que trabajamos. ¿sí? Eh, después, eh, cuando me devuelves la palabra, falo un poco más de algo específico de algunas políticas que fueron sucesos. ¿sí? Muchas gracias, Evandro. Edmundo, vos sos uno de los que tiene... En mi, en, mi, en, mi, en mi lista tiene una de las mayor cantidad de propuestas de políticas realizadas a lo largo de estos años. En tu lista. Este, en, en mi lista. en, tu lista? en mi lista <risa> este, Y en la de muchos. Eh, y bueno, la pregunta sería en tu experiencia y desde tu experiencia de haber propuesto políticas en distintas épocas, ¿no? Desde, desde, los, desde los comienzos, mediados, bueno, algunas algunas más, más, más recientes, ¿cómo viste esa evolución? ¿Cómo es tu experiencia eh, con el, todo el proceso de desarrollo de políticas? Buenas tardes. Eh, yo, haciendo un poco memoria, yo empecé con el tema de las políticas cuando, digo, cuando entro como gerente de los recursos de numeración en NIC México, en 2011. Y en ese entonces estábamos, había, estábamos proponiendo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 Pero algo que, que sí es muy notable, muy notoria la diferencia entre ese, ese tiempo y ahora, por ejemplo, es la forma en que se considera el consenso en las políticas. Y de hecho, el consenso mmm, no es de uno a otro. Me parece que ha ido evolucionando en, en estos 10 años que yo he estado en esto, en estos 11 años, por lo menos en las dos o tres formas distintas de, de hacer esa medición de, de consenso. Y y en muchos sentidos me parece que pues tal vez no es perfecta en este momento, pero es mejor que lo que, que, lo que hemos tenido antes. Pero sí es este uno de los cambios que, que yo he notado más en, en la forma de hacer las propuestas. También la forma en, en que se ha ido formalizando. Ahora hay sistemas para registrar las propuestas y para darle seguimiento. Y en un principio bastaba con enviar un correo y decir oye, yo estoy proponiendo esto y y a partir de ese texto irlo, irlo trabajando, ¿no? No estaba tan, tan automatizado el, el llevar el seguimiento de las políticas, de las propuestas. Muchas gracias, Edmundo. Me gustaría ahora que cada uno cuente alguna, alguna anécdota, alguna serie de anécdotas. Voy a empezar yo contando una. Este, vale, vale reírse, vale reírse. Eh, yo, y la primera que quería contar tiene que ver con, yo creo que. que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 alguien que hubiera tenido la experiencia y que te podía ayudar. Entonces, a lo largo de, de, de, de los años, moderadores que, que, que estuvieron antes nos ayudaron a nosotros a, a poder moderar y después nosotros así podemos ayudar a los que vienen atrás, ¿no? Pero y me acuerdo cuando, cuando la primera vez que, que, cuando yo fui elegido moderador, el primer periodo, eh, era un periodo un poco atípico porque un moderador había tenido que dejar su, su, su cargo, que creo que era... Francisco Arias, y eh, de acuerdo al, al, al, al, al manual de políticas, digamos, el directorio de LACNIC le dio la moderación este, por el periodo que, que, que faltaba, digamos, a, a Elder Eloisa, un, un, un, gran, un gran amigo ahora de, de, de, del Caribe, yo en esa época no lo conocía, Elder, digamos, y Elder tenía una trayectoria de años en, en temas de, técnicos de Internet y de gestión.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 se le pasaba un papelito a cada uno y en forma secreta cada uno elegía, marcaba, en el papelito estaban los, las opciones de los moderadores, marcaba eso, se recolectaban, se contaban los votos acá arriba y se, este, así se, se elegía, digamos, de forma este, eh, democrática en, entre todos los participantes, el, los moderadores. Entonces, en esa presentación eh, empiezo yo presentándome y además eso fue, y no me olvido más, ¿no?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 Y me bueno, pusieron un vasito de agua ahí y presentate, pues, ¿no? Y yo agarré y dije, hola, bueno, buenas tardes, buenos días, Soy, mi nombre es Nicolás Antoñelo, trabajo en un operador y bueno, quiero ser moderador, me propongo para moderador porque, bla, bla, bla. Ahí hice una posición que duró un minuto aproximadamente. Sí, ya sé, están diciendo que es raro que yo hable un minuto nomás, pero eran mis comienzos. Entonces, Elder. Y Elder tenía mucho más experiencia que yo en redes y en todo eso. Entonces, él, bueno, explicó quién era, qué era lo que hacía, y claro, estuvo 10, 15 minutos explicándolo. Entonces, y después era la elección. Entonces yo dije, y yo marché acá, ya está, es el moderador es Elder, tiene que ser Elder. Entonces, me acuerdo que en un momento termina Elder de hablar y yo digo, yo tengo que decir algo. Entonces, <risa> levanté la mano, levanté la mano en la cámara, estaba solo en la, en la oficina ahí del ACNIC, y levanté la mano y, y digo, pregunto.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 Y ese aprendizaje, ¿no? Después, este, bueno, yo de nuevo, a Elder no lo conocía, no conocía a, a casi nadie de, de, de la comunidad, conocía a algunas personas de, del staff del ACNI, porque había asistido a los eventos del ACNI, al, al, al primero de todos, que había sido en Montevideo y algunos otros más, este, pero tampoco era algo que, que lo hicía habitualmente, digamos. Y después de eso, bueno, con Elder después nos hicimos amigos, tenemos otras anécdotas que no, no las puedo contar ahora, pero son muy divertidas, muy divertidas de los eventos en el Caribe y eso. Este, pero bueno, nada, el, el mensaje que, que me gustaría dejar de esto es eso, es el, el, el animarse, el, el, el tema de, de esa inexperiencia, y esa dificultad como técnicos que tenemos, a veces para cubrir otros roles, pero cómo la comunidad va evolucionando y nos va ayudando en ese camino. Entonces, Ricardo, te, te, voy, a, te voy a pedir que cuentes una anécdota ahí. Este, y, y me acuerdo de, de una... la voz pero me gustaría que hablaras de, de, de, de unas propuestas de políticas este, que pensaste que iban a ser fáciles y no fueron nada fáciles. Y, incluso cuando me mencionaste ahí el, el, cómo era el proceso de selección de los moderadores, nos muestran bastante cómo eran menores en términos de la comunidad, ¿no? porque hacíamos la elección ahí entre las personas que estaban en el foro, que en general eran las mismas personas que estaban en la lista. O sea, no había la necesidad de hacer en dos espacios diferentes, o sea, se contemplaba así con la elección que estaba en el foro, bastante diferente del tamaño que estamos hoy, y me acuerdo también que la elección teníamos auditoría, ¿no? los, los compañeros ahí, amigos de otros ríos, se juntaban al lado de la mesa, haciendo toda la auditoría, y uh, por sermos menores, habíamos conocíamos las personas, por eso que Nico, Nico comenta, ¿no? la presentación de él fue más corta porque muchos ya lo conocían y a Elbert estaba ingresando en la comunidad y, y como de derecho quiso presentarse bastante, de forma bastante extensa y presentar su trabajo bastante divertido. Pero regresando aquí al tema de la política, es algo gracioso porque eh, hasta 2000, 10, yo era staff de la CNIC, y, no, y como staff de la CNIC no podría presentar propuesta de política, está en el texto de desarrollo de políticas. A partir de 2010, dejé de ser staff de la CNIC y, y pasé a presentar algunas propuestas. En 2002, 2012, estaba revisando una parte de asignaciones de direcciones IP de, por parte de los ISPs a sus clientes. Teníamos ahí una un ajuste a hacer. La propuesta estaba lista y vi un, una palabra en el texto que me parecía ya antiguo. Ah, tengo esa propuesta pronta, voy a escribir una otra para ajustar esa parte, una palabra que estaba en el texto, para mí sería muy sencilla. El, el texto decía, debido a restricciones de disponibilidad de direcciones IPv4, el uso de asignación de direcciones de IPv4 de forma estática para usuarios dial-up no será respaldada respaldado. DileLab. Todos usan DileLab, quizás cambiar eso para algo más moderno, porque ya tenemos otro tipo de conexiones en las cuales no se, no se justifica el uso de asignaciones eh, estáticas. Muy sencillo. Vamos a cambiar el DileLab. Escribí la propuesta. Presenté las dos en el LACNIC de 2012, mayo de 2012. La otra propuesta que era para hacer una revisión en el formato de asignaciones a los clientes, se aprobó en el mismo foro. Esa de Dial que yo pensé que sería muy fácil solamente ajustar el texto. La propuesta era así, cambiar el Dial por algo como acceso dinámico. Muy sencillo en mi cabeza. Esa propuesta no fue aprobada en ese, en ese foro, se presentó en cinco otros foros algo que sería muy sencillo. Se extendió por cinco otros foros hasta que yo la abandoné porque no se avanzaba. Eh, no que la idea no estuviera buena, pero surgieron otras ideas. Quizás, no, da el lápiz por otras cosas, otros nombres, otra tecnología. Y al final no fue posible obtener un consenso. Entonces, aquello que, aquello, aquello que era para mí sería muy fácil, <risas> llevó seis foros. Hasta que yo la abandonara porque no iba a avanzar. El tema de IOLAP, la palabra de IOLAP sigue sí, en, el, en el texto actual. Lo mío va a ser mucho más vergonzoso. Y, y, y, y sin sí, final feliz, pero muy buena experiencia. Eh, siendo moderador, había una situación rara en la empresa en la que trabajaba y necesitaba un cambio pero como era muy particular, era un cambio que, que solo a mí me interesaba. Era, era conveniente, pero era muy raro que otra empresa tuviera un, un, una necesidad como esa. Me pareció que quedaba mal que el moderador la, la propusiera, pero bueno, hablando con... Nadie más tenía ese problema, nadie mejor que yo la podía presentar, que hice, presenté la propuesta yo. Presenté la propuesta siendo moderador sumamente incómodo, y más incómodo fue cuando pregunté quiénes apoyaban el, el, el cambio, y yo creo que nadie levantó la mano. Nadie. Eh, tal vez alguno, si, si, si, si alguno recuerda, tal vez alguno levantó la mano, pero en mi cabeza fue silencio absoluto, y, y luego tuve que volver a mi rol de moderador, ¿no? Y yo creo que... La, la terapia de toda la vida no va a poder sanar ese, eh, esa, esa falta de, de, de apoyo, pero en realidad el aprendizaje, eh, fue, bueno, fueron múltiples aprendizajes, el más obvio es que eh, nunca más un moderador se le ocurrió presentar una propuesta, que es obvio, pero además de eso, eh, el, el aprendizaje para quienes están participando es eh, mucho más importante que la presentación de la propuesta, es todo la, el trabajo que se hace previo, en, eh, en, en los coffee breaks en los almuerzos eh, eh, consultando con otros, modificándola la, la aprobación de una propuesta depende mucho más de, de ese apoyo que se consigue afuera del salón que del momento de la presentación, así que si bien fue muy traumático para mí, espero que haya servido para, para otros muy, Muchas gracias Cristian Evandro, eh. El mundo. ¿te acordás de alguna, de alguna anécdota que puedas contarnos ahí? Que se pueda contar, ¿no? Que pueda contarles, bueno, sí. Eh, eh, un tema que me parece que eh, originalmente el, elaborar la propuesta, no, no me parecía que fuera a ser un problema presentarla, ¿no? Y también ¿no? creo que todos los autores, cuando escribimos una propuesta nos gusta pensar en el Happy Path de decir, bueno, no es un cambio muy grande, no tiene un impacto feo en algo más. Eh, lo que va a ocurrir es lo que debería ocurrir. Bueno, el Happy Path probablemente se apruebe y si no en una versión, en dos. Eh, tema transferencia de recursos dentro de la región. Habilitar las transferencias de recursos dentro de la región. No fueron dos versiones. No fueron tres versiones, fue un tema muy llevado, muy traído, muy discutido. Eh, finalmente, cuando se aprueban una, una parte, porque se tuvo que dividir la propuesta en, en dos formas de hacer transferencias dentro de la región. Eh, una parte queda condicionada a que se cumplan otras cosas dentro de, de las direcciones, dentro de la disponibilidad de direcciones, para que se habilite en la segunda parte. Y con eso solo se habilitaron las transferencias dentro de la región. Cuando se nos ocurrió hablar de transferencias hacia afuera de la región, fue catombe total. Fue, fue, fue otro, otro problema mucho más grande que hablar de transferencias dentro de la región. Y el esfuerzo de las transferencias hacia afuera de la región, eh, pues no, no fui el único que presentó propuestas en, en origen, bueno, originalmente presenté sé que unas dos propuestas distintas, después hubo otras personas que presentaron algo, o algunas personas que eh, probablemente están aquí en... Bueno, algunas otras personas presentaron otras propuestas que también fueron rechazadas totalmente, y va yo dejé el tema de, de las transferencias hacia afuera de la región por algunos años, porque me pareció que era un tema que que más que aportar algo, polarizaba o estaba muy polarizada la, la gente dentro de la región y había un fuerte componente en contra de, de, de hablar siquiera de, de, de habilitar unas transferencias en, en algún sentido afuera de la región y, y también algunas otras propuestas por ejemplo no hace que habrá unos dos años probablemente una, una propuesta que yo buscaba que que los usuarios finales no estuvieran obligados a tener un número de sistema autónomo, pero esa propuesta derivó en algo que me pareció que no era posible este, resolverlo a través de una propuesta, o sea, la solución y hacia donde se encaminó toda la discusión llevó a que que no a mí me pareció que no era posible resolverlo con una propuesta y pues terminé desechando la idea, ¿no? Muchas pero... gracias segundo, Evandro, vos sos autor de una propuesta que terminó modificando de alguna manera la, la, si no recuerdo mal, el tamaño de asignación mínimo inicial y que fue una propuesta muy útil porque de alguna manera aportó mucho a, a, a sobre todo pequeños operadores que, que, que estaban solicit solicitando recursos, iniciando solicitudes de recursos. ¿Cómo fue tu experiencia con esa, con esa propuesta? Sí, esta propuesta eh, fue una propuesta felizmente de suceso. En 2017 comenzamos a trabajar antes, ¿sí? Con asilo, inclusive también de pataria de algunos aconselhamentos, porque, eh, pelo que percebemos inclusive porque, pelo que hablan, es que muchas veces estamos convencidos de que algo simple o de que algo que no, esto, precisa ser cambiado, mas cuando lleva a la comunidad y percebe que existe una otra visión, acha que algo fácil aprobar, mas no consegue o eh, tiene que pensar más. Imagino que todos nosotros y muchos que escriben políticas, no, es, no son solo por su propia convicción, mas estructuran algo antes de lanzar aquella sugestión de modificación. Mesmo así, eh, hay un, todo un debate que se extiende. Eh, difícilmente se pasa la política en versión 1, siempre tenemos una versión 2 o 3, esta de 2017 que cambió el tamaño de espacios que he asignado, ayudó mu muchas eh, empresas menores, entonces por eso era algo que se hacía necesario y e también no tuvimos una versión solo, a uh, veces pequeñas cosas que, que eran escritas en no el texto precisaron ser ajustadas porque también existe mucho componente técnico y e nos preocupábamos en em, hacer em este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 Que, que é diferente. É algo que, que temos trabalhado até hoje e aí quero fazer um, um, um parênteses e aproveitar de, da fala que também disseram, para, para amenizar os moderadores do fórum. Não me recordo de todos, mas devem lembrar, alguns estão aqui, alguns estão na, na, na plateia, mas o, o papel do moderador, quando tínhamos um, depois dois, e quem sabe no futuro três, né que parece também um bom número, eh, es muy importante para ese desenvolvimiento, eh, este desarrollo de, de, de las políticas. Muchas gracias, André. Y quería hacer un comentario de, venía pensando, ¿no? En cuando nos escuchaba contar las anécdotas y eso, ¿cómo ha cambiado el tipo de política, la discusión, ¿no? De los comienzos, me acuerdo que eran, eran más sobre, eran bien técnicas, no eran sobre problemas que, que teníamos en el día a día, el, los todos los, que, todos los que participamos en operaciones de red y, y, y que de alguna manera en el manual de políticas no estaban cubiertos todavía, ¿no? Me acuerdo de cosas como, por ejemplo, cuando empezó el tema del despliegue de, de, de, de protocolo IPv6, eh, de repente por herencia de, de algún otro PDP o de algún otro manual, o porque, bueno, había que plasmarlo de alguna manera, había quedado como, no sé, cosas como que había que publicar el bloque como único bloque, y en esa época, por supuesto, que era totalmente razonable publicar un bloque IPv6 como un bloque solo, no hacer una sola publicación, y bárbaro. que es algo de pizarrón, que es algo que todos los que operamos redes sabemos que en IPv4 eso a nadie se le ocurriría porque es imposible. no Hoy, 20 años después, también es imposible en ipv 6 porque publico todo por un lado y ¡pum! ¡Chao! El tráfico es tan grande que no, no hay forma de, de, de, de, de canalizarlo por un único enlace, ¿no?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 como decía Eduardo, dialogando afuera, este, haciendo acuerdos, alianzas con, con, con, con otros operadores, etc. ¿no? Como que las cosas funcionaban por buena voluntad, pero Internet, este, las economías y la, y la política mundial cambió iba y va cambiando y hay que adaptarse a eso. Entonces hoy se hace más necesario formalizar cosas que antes no, no se necesitaban formalizar. ¿no? Eh, eh, eso creo que también explica un poco ese cambio en el modelo de, de, de, de, de la interpretación del consenso, ¿no? que no es una, una votación, no es una, una mayoría, no se hace en el foro público presencial, como se hacía antes. ¿no? Antes se decidía si una política este, llegaba o no a consenso en el foro público. Eso evolucionó, hay una lista de discusión y el consenso, de alguna manera lo, lo, lo, lo deciden los, los moderadores en base... A toda la discusión, al foro público, a la lista, a todos los intercambios que se hacen, a las objeciones, a, las, a los apoyos, etcétera, ¿no? Este Y bueno, ¿cómo, cómo, cómo, cómo va cambiando y vamos acompañando naturalmente esa esa, esa evolución. Eh, Cristian, para ir cerrando, algo que quieras este, mencionar como cierre, algo que quieras dejar, alguna impresión sí. que tenga. quería... Eh, refrescar un comentario que hizo Alejandro Guzmán en la apertura sobre los eh, ataques que hay actualmente al, al eh, proceso de políticas en, en África y, y eso nos tiene que servir para eh, fortalecer nuestro, nuestro foro y un poco de Nico cómo fue evolucionando y mejorando y eh, no, tal vez no, no, no va a ser suficiente y aún requiere que estemos muy atentos a esos intentos de, de contaminar el foro. Eh, así que entre todos debemos preservar la sanidad de, de las discusiones y en cuanto vemos que hay alguna interferencia con intereses que son diferentes a los que tenemos en esta comunidad, eh, actuar, actuar entre todos coordinadamente para que eso nos afecte. Ricardo. Sí, y complementando lo que comentó Cristian, el hecho de que tenemos estas oportunidades de foros, de hacer networking de personas es muy, muy valioso porque ahí establecemos confianza, no solamente en las personas, sino que en las organizaciones. Eso es valoroso. Tenemos que mantener eso. Y hemos visto ahí algunos comentarios de cómo la comunidad evolucionó, cómo creció, los procesos se ajustan de acuerdo a esto. Entonces, como Nicola, Nico comentó, hay unas propuestas ahí para ajustar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 Para, para cerrar, sería invitar a todo mundo para que participe en, en el desarrollo de las políticas. No es un proceso complicado, como lo han comentado. Eh, ¿Quién más que la misma comunidad para manifestar cuáles son los problemas que tienen? Si algo dentro del manual consideran que, que no es adecuado, consideran que se puede hacer mejor si eh, les produce un, un problema pues el proceso está para que manifiesten, hagan una propuesta y la misma comunidad se encargará de que si es el caso, que la propuesta avance y, y alcance un consenso para modificar el manual. El manual no está escrito en piedra, el manual es, está evolucionando continuamente, evoluciona prácticamente todos los días porque parte del, de la discusión de las políticas ocurre en línea y simplemente presentar las propuestas pues es uno de los cambios que ha tenido el, el proceso, que antes me parece que tenía más peso el momento de presentar la propuesta que lo que tiene ahora, pero me parece que es un cambio para bien, ¿no? En lo que se busca es que las propuestas sean discutidas, que alcancen consenso real, que, que la comunidad esté involucrada en el desarrollo de las propuestas. Iván. Sí, que, que esta historia que, que, que contamos brevemente aquí e esta experiência de melhora no processo eh, traga sempre uma uma comunidade mais eh, madura, né? com mais madureza, e que possamos eh, acompanhar a internet, que é muito dinâmica, e que este processo precisa acompanhar, e que eh, nos ajudem participando, né, que participem justamente, como disse Edmundo, no hay nada escrito en piedra y que a su participación es más importante para que podamos eh, juntos construir esto. Sí. Muchas gracias. Un, una reflexión final que quería hacer es eh, que de repente no tenía lo tenía que comentado al principio, ¿no? Pero bueno, uno siempre se olvida de, de, de lo principal y lo, lo dice al final. <risa> este, yo, yo creo que es una, una reflexión personal. No, yo creo que, que el, el tema del desarrollo de políticas, el desarrollo de políticas y el proceso de desarrollo de políticas, ¿sí? que son dos cosas que a veces parecen lo mismo, pero no lo son, digamos, las políticas van en el manual de políticas, y después el proceso de desarrollo de políticas, es básicamente cómo se crea el manual, digamos, o cómo se llega a las políticas que terminan formando parte del manual. Y esas dos cosas, tanto el proceso de desarrollo de políticas, como el manual de políticas, yo creo que son el core, de la, de, de, es una, es la, para mí es la tarea principal, de, o una de las tareas principales de un registro De un registro regional ¿no? Como, como es el caso del ACNIC Y de los otros cuatro eh, entonces, Y a veces como que nos olvidamos Un poco de eso En, en nuestra cabecita técnica Digamos Y, y, y, y bueno, y, y eso también hace que A veces sea un poco eh, Lo que pasa es que no es, La palabra difícil no, no está bueno usarla Que sea un poco más complejo Encontrar gente que, que también dedique Parte de su tiempo a eso, ¿no? Pero eso, yo creo que no hay que perder de vista que el proceso de desarrollo de políticas y el manual de políticas es el core de la organización. Entonces, eh, hay que siempre estar velando por, y tener las ganas y la voluntad de, de mejorarlo, de, de dedicarle un poco de tiempo, y bueno, en, en mi experiencia, es un, es un, digamos, es un camino fantástico, se conoce un montón de gente, se hacen un montón de amigos a todos los que están acá arriba, y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 de contarla de vez en cuando y de tener estas instancias así de, de medias informales en el marco de algo formal este, para, para poder recorrerlas. Como cosa final, como deseo final, simplemente pedirle a todos un aplauso por feliz 20 cumpleaños del ACMI. Bueno, muchísimas gracias a Nicolás y a todo el panel. Lo despedimos con un aplauso, por favor.